Bienvenidos al Museo de Industria de Baltimore. Mientras camina por el museo, encontrará símbolos de audio guías en las pantallas en todas las galerías. Solo apunte con su aparato a los símbolos y presione el botón del centro para reproducir para comprender mejor lo que está viendo. Use los botones de la derecha y a la izquierda del botón de reproducción para controlar el volumen. También puede acceder a información adicional en algunas de las pantallas. He hecho un vistazo a las pantallas de televisión en la pared. En ellas verá clips de un programa de televisión llamado El puerto que construyó una ciudad, que salió al aire en WMAR de Baltimore durante los años de 50 y 60. Cada semana, el creador y narrador del programa, Helen delick penley quien se convertiría en miembro del, en miembro del Congreso, y Presidenta de la Comisión Federal Marítima y miembro de la Junta del PMI, destacó un negocio portuario diferente. Ella quería que la gente entendiera que el surgimiento de Baltimore como potencia industrial se debe en gran medida a nuestras ventajas geográficas. Prueba de ella eran los fríos de corriente rápida que alimentaban los molinos y un puerto ubicado más cerca de los mercados de Medio Oeste que cualquier otro puerto en la costa este. Pero no fue solamente nuestra ubicación la que impulsó Baltimore a la, a la era industrial. Fueron las mujeres y los hombres y hasta los niños, muchos de ellos inmigrantes de todas las razas y nacionalidades, trabajos, habilidades y visión empresarial, nos pusieron en el mapa. Cuando este museo fue fundado, Muchas de las industrias que una vez definieron la región, desde la fabricación de acero hasta los ensalamientos de automóviles, confección de prendas para imprimir, estaban en declive. El museo fue creado para el legado de estas industrias y de los hombres y, de las, y, y mujeres que, hicieron, que las hicieron funcionar. Así que venga y retrocede el tiempo y eche un vistazo a algunos de los negocios icónicos de Maryland. Aprenda sobre los impactos humanos del declive industrial y celebremos a los innovadores, trabajadores y creadores cuya tenacidad e impulso darán forma a nuestro futuro económico.